Estamos de retorno, gracias por estar junto a Bella, la Televisión, 22 horas con 40 minutos. Vamos a darle un tiempo también a, al análisis de las informaciones, al tema a, del panorama internacional. Usted recuerde eh, lo que ha ocurrido en Venezuela. Eh, cuando se, el 23 de febrero, para ser preciso, se intentaba ingresar ayuda humanitaria ah, eh, y dentro de ello eh, se ha generado un incendio, se ha responsabilizado del mismo eh, ayuda humanitaria, entre comillas, lo señalamos, y se ha responsabilizado del mismo al eh, gobierno de Venezuela, en la frontera colombo venezolana y, y bueno, dentro de toda esta información o desinformación que se ha generado a través de las mismas cadenas y redes sociales, eh, hace poco el New York Times eh, señalaba lo siguiente. Ha sido la misma eh, persona, la misma gente de Guaidó que venía del lado de Colombia porque estaban eh, los, los camiones eh, en, en la frontera colombiana y venía de Colombia y, y no así de eh, Venezuela lo que ha provocado el incendio de estos camiones dentro de este tipo de enfrentamientos que se estaba registrando en esta zona. Eh, ¿Cuál es eh, el tema de, de análisis a continuación? Se había generado, se había hablado del falso positivo, pero esto no tomaba fuerza hasta que un periódico el New York Times lo tiene que develar y esto ya se eh, conocía 14 días antes. Eh, está con nosotros para hablar de este tema Alex Ambrose, es, eh, periodista, analista político desde Francia. También ha hecho el análisis de un artículo sobre este tema. Estamos en contacto con él. Quiero agradecerle, a pesar de la diferencia de, de horas, está con nosotros desde Francia. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas noches. Bienvenido a Bellala. Hola, buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Eh, gracias, eh, Alex, por estos minutos. Eh, eh, por cedernos para poder conversar y a propósito de este artículo a propósito de lo que te habías presentado a partir de investigaciones por ejemplo de Telesur sobre lo que había ocurrido ese día y la forma en la que se ha manejado eh, dos semanas después se tiene la misma respuesta pero esta vez desde un periódico estadounidense eh, ¿cuál es tu análisis? ¿cómo es que se hace eh, el, el artículo? ¿cómo es que presentas también el mismo Alex? por favor adelante bueno, la situación en Venezuela es eh, la de una balanza mediática, eh, entonces eh, lo que sucedió el 23 de febrero fue el anuncio de una supuesta ayuda humanitaria que iba a llegar a través de la frontera colombo-venezolana, en la cual eh, a, el marco fue eh, un macro concierto eh, con eh, algunos cantantes ...conocidos internacionalmente... ...que se posicionaron eh, políticamente... ...al servicio de lo que podríamos llamar... ...un imperialismo cultural. Sabemos que Estados Unidos... ...desde la Guerra Fría... ...ha financiado eh, con eh, millones de dólares... Eh, ...lo que es la vertiente cultural... ...de la uh, Guerra Fría... ...es decir, de la batalla anticomunista. En esta, en esta situación... Eh, Después de que a principios de año, el 23 de enero de 2019, eh, el, el, el diputado Juan Guaidó se autoproclamase eh, presidente, encargado o temporal de Venezuela con el apoyo inmediato de las grandes potencias, eh, vimos países, gobiernos como en, en Francia, Emmanuel Macron o en España, Pedro Sánchez cómo se posicionaron automáticamente en apoyo a, a una situación perfectamente ilegítima, dando incluso un ultimátum a, a, al gobierno a, del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para que abandonara el poder, pues eh, se puso en marcha todo un mecanismo. Este mecanismo consist, pues, consistía precisamente en provocar eh, una imagen internacional de, eh, ...de que la eh, llamada crisis humanitaria en Venezuela... Eh, ...era responsabilidad del gobierno... ...y que eh, este gobierno rechazaba el ingreso... ...de una supuesta ayuda humanitaria... ...entonces aquel día lo que vimos... ...fue una serie de incidentes en la frontera... ...incidentes llevados a cabo por provocadores... ...en lo que se conoce como guarimberos, eh, eh, ...personas, eh, a menudo jóvenes, delincuentes... Eh, seguramente pagados, de hecho hubo testimonios de que fueron eh, pagados eh, por algunos sectores de la oposición de Venezuela, quizá por Estados Unidos incluso por el gobierno de Colombia, y ese incidente eh, resultó en el incendio de un camión en la frontera. Ahora, eh, inmediatamente se provocó una oleada de indignación mundial explicando que eh, las autoridades venezolanas de la frontera habían eh, sido responsables de ese incendio, eh, el colmo, el colmo, digamos, de, de la indignación es que ese camión transportaba supuestamente ayuda humanitaria para la población eh, que los medios se habían encargado de presentar como una eh, población sufriendo hambre ¿no? o hambruna. Entonces, eh, eh, analizando la cronología de los hechos, analizando las imágenes... ...yo llegué a la, a la conclusión a partir de testimonios en el terreno de periodistas... Eh, ...que hicieron un trabajo importante eh, de Telesur, en particular eh, Madeleine García... ...no solo ese incidente en, en, en lo que respecta al camión... ...sino también en la cronología de los hechos... ...cuál era el objetivo eh, desde la frontera, es eh, de decir se produjo otros incidentes que también era el asalto a un cuartel, con lo cual había realmente el intento de desestabilizar eh, la parte de la frontera eh, mediante un ataque armado a un cuartel eh, del ejército. Y toda esta secuencia es la que yo analicé en aquel artículo. Entonces, eh, mmm, los medios internacionales... Eh, Dijeron que era eh, responsabilidad del gobierno venezolano ese incendio y tardaron eh, 14 días en eh, rectificar eh, un medio como New York Times. Ahora bien, todo el resto de medios eh, internacionales que eh, difundieron aquella eh, mentira mediática eh, no estoy seguro de que hayan rectificado todavía y si lo hacen no lo harán en la gran portada, seguramente. Evidentemente, Alex, y, y quiero con, con la siguiente consulta hacer precisamente un análisis, si me permites, eh, con relación a, a ese manejo informativo. ¿Es cierto que, que no se ha visto, no se ha evidenciado una rectificación de la noticia o eh, si lo han hecho en la magnitud con la que se, se emitía entre el 23 y el 24 y los días precedentes eh, después de lo ocurrido en, en Venezuela? Eh, ¿Cómo se analiza, cómo se atribuye el, el mismo tema, por ejemplo, de, de estas fake news, de la posverdad, del manejo informativo, de la información y desinformación que hablábamos hace instantes? Sí, a ver, eh, en realidad eh, existe una tiranía mediática mundial. En, eh, en la cobertura de, de las noticias que existen en el mundo hay una gran, eh, una gran hipocresía hay también una, un eurocentrismo que se produce. Es decir, eh, podemos interrogarnos por qué efectivamente eh, se le va a dar más crédito a, a, a un medio como New York Times que, que a un medio como Telesur o Avia eh, Yo creo que hay una gran... Eh, la, hay, que, hay que tener una cosa para, para, para las grandes potencias eh, militares, eh, para el Pentágono, para la OTAN, eh, la información es un terreno de batalla, es decir, que la información eh, es la manera de eh, legitimar y justificar eh, futuras intervenciones militares al servicio, siempre de las multinacionales de esos países. Por lo tanto, existe una, una monopolización uh, de, de la información eh, por grandes... Eh, eh, grandes grupos por, por unos cuantos millonarios que eh, tienen el, el control en, en lo que en supuestas eh, democracias en países industrializados eh, donde nos hablan siempre de, eh, de la superioridad del modelo occidental, de que, de que supuestamente son democracias más avanzadas porque eh, hace hace tiempo que o sea que la historia europea ha tenido las uh, fases desde la República, desde la Revolución Francesa, etcétera. Pero hay una gran uh, mitología al respecto. Uh, no hay que olvidar que Europa ha vivido dos grandes guerras mundiales en el siglo XX. No hay que olvidar que uh, ha habido en Europa uh, el fascismo. Uh, entonces, yo creo que hay una gran, todavía, uh, un gran sometimiento. De, eh, a nivel informativo de, a, a, a este dominio que existe por parte de, de, de la información eh, desde los países eh, llamados occidentales entonces yo, yo creo que es eh, indignante que eh, por ejemplo eh, la situación que está atravesando el pueblo en Palestina la eh, resistencia que ha tenido eh, el pueblo sirio frente a tantas agresiones eh, la situación terrible que se vive eh, eh, eh, en Yemen esto no acapare los titulares eh, y que eh, en mi caso latinoamericano los problemas eh, que existen en países de Centroamérica como Honduras eh, o en Guatemala las instituciones de derechos humanos eh, en Colombia, esto no acaparan los medios de comunicación eso sí lo hace 24 horas eh, al día eh, la situación eh, en Venezuela, que sin duda eh, existe objetivamente eh, problemas, pero hay que tener en cuenta eh, que las sanciones impuestas por Estados Unidos son una de las armas eh, terribles, silenciosas que, eh, que en estos medios occidentales eh, ocultan. Las sanciones económicas han producido en el siglo XX eh, el equivalente a, a, a las bombas atómicas y al uso de armas químicas durante todo el siglo XX. Entonces este doble, eh, digamos doble tiranía de, de, del control mediático y también de las sanciones son son cosas también que los pueblos deberían eh, tomar eh, en sus manos a través de la comunicación eh, popular, a través de eh, medios alternativos, medios comunitarios, valorar realmente la, la importancia que tiene la información para eh, contrarrestar eh, eh, la influencia eh, dominante, sobre todo en el momento en el cual las redes sociales ejercen una gran manipulación, eh, en particular en, en los procesos electorales. Muchísimas gracias por estos minutos, Alex. Eh, desde Francia este contacto y, y bueno, era pertinente eh, hacer este, este análisis también.